Dar un potazo a la violencia de género, sí es posible. en la igualdad. Nuestro equipo toma partido contra la violencia machista.